A todos. En primer lugar, quiero trasladar mi agradecimiento a Ampier por dar a la Dirección General que represento la oportunidad de participar en esta jornada. Antes de continuar hablando de la situación del sector renovable en nuestra región, me gustaría excusar la ausencia del consejero de Economía e Infraestructura, José Luis Navarro, quien por motivos de agenda no ha podido hoy estar aquí presente. Entrando en materia, creo que es indiscutible el estrecho vínculo que existe entre nuestra región y el sector de las energías renovables. Esto es claramente comprobable a través de los resultados que ofrece el balance eléctrico de la anualidad 2015 que presentamos hace escasa semana, fruto de la fuerza con la que penetró este sector en nuestra región hasta finales del año 2013. Una de las conclusiones que se desprenden del análisis realizado es que, somos una región con un saldo de energía eléctrica eminentemente exportador. Concretamente, exportamos el 77,01% de lo que se produce en Extremadura. Fíjense, mientras que nuestra demanda de energía eléctrica asciende al 1,83% del total nacional, ocupando el decimoquinto lugar en el ranking nacional, sin embargo, producimos el 7,89%, lo que supone un destacado sexto lugar en el ranking nacional. Pero es que el mix energético-extremeño, que tiene de base, como sabéis, las tecnologías nuclear y renovable y una pequeñita aportación de lo que se conoce como tecnología térmica no renovable, lo que se denomina cogeneración, las energías renovables tienen una presencia nada de desdeñable al haberse generado, a partir de las mismas, el 23,76% de nuestra, nuestra producción neta total. Es más, es más, la producción de energía eléctrica a partir de tecnologías renovables superó nuestra demanda regional total en un 4,26%. Sobresale de entre las renovables, la tecnología de origen solar. De hecho, conjuntamente la termosolar y la fotovoltaica supusieron el 65,48% de nuestra demanda. De este 65,48%, el 23,10% corresponde a la producción de las 584 instalaciones solares fotovoltaicas que hay en nuestra región que hacen una potencia total de 562 megavatios, y el otro 42,38% a las 17 termosolares instaladas en nuestra región, con una potencia de 849 megavatios. Pero es que eh, hay más. Eh, si hacemos la comparativa con el total nacional, veremos que Extremadura es una región de referencia en cuanto a renovables. Si hablamos de producción de energía eléctrica, pues eh, fuimos la séptima región que más aportó al montante de generación renovable nacional, solo superada por comunidades autónomas con una, un sustancial parque generador eólico que aquí no tenemos. Concretamente fuimos la segunda en la tecnología termosolar, la tercera en la tecnología fotovoltaica, la sexta en la tecnología hidráulica y la segunda en otras tecnologías renovables que en Extremadura se refiere eminentemente a la biomasa. En cuanto a cobertura de la demanda con renovables, Extremadura se sitúa en segundo lugar. Es la segunda del ranking nacional, solo superada por Castilla y León, siendo la primera tanto en la tecnología fotovoltaica como en la termosolar. Yo creo que estos datos hablan por sí mismos. Como comentaba, al comienzo de mi intervención, a partir de finales del año 2013, se produce un parón, un freno en seco en la implantación de renovables en nuestra región y en toda España también, como consecuencia del duro proceso de reforma eléctrica que viene acometiendo el Gobierno de la Nación desde hace unos años y especialmente desde la publicación el 28 de enero eh, del Real Decreto Ley 1 2012. En consecuencia, a raíz de este momento histórico, un importante número de proyectos en Extremadura se quedan en solo eso. Proyectos que no se llevan a cabo, a excepción de aquellos que a esa fecha consiguen ser incluidos en los registros de presignación y cuya construcción, como decimos, culmina antes del comienzo del año 2014. Desde la Junta de Extremadura estamos convencidos de que el avance hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables y la generación distribuida es imparable. Y especialmente la tecnología de base solar, la, bio la biomasa sobre todo para aplicaciones térmicas y el autoconsumo. Pero, ya lo ha dicho la consejera varias veces en su intervención, el sector necesita un nuevo escenario jurídico que restituya cuanto antes la seguridad jurídica que se necesita para reactivar las energías renovables en la región de manera efectiva y cuanto antes. Esto es algo que también, como ha dicho la consejera, en varias ocasiones, defenderemos en todos los foros a los que asistamos. Uno de los datos a tener en cuenta que motiva nuestra visión de futuro prometedor del sector que alberga, que pensamos que alberga nuestra región, es que hoy sabemos que del conjunto de proyectos de renovables que se encuentran en tramitación en España, con avales presentados, se encuentra en Extremadura un tercio de la potencia total. En nuestro caso se trata de proyectos en la tecnología solar fotovoltaica. Básicamente, hay una parte eólica, pero casi todo es fotovoltaica. Sin duda, es una buena noticia. Esto no quiere decir que todos esos proyectos se vayan a llevar a cabo, obviamente, pero sin duda es una buena noticia. Eh, por otra parte, para seguir apoyando al sector renovable en nuestra región, antes de que finalice el año, abriremos sendas convocatorias de ayuda. Una de ellas contendrá una línea exclu exclusiva y que por primera vez se abre en nuestra región para instalaciones de autoconsumo. Esta convocatoria, además, subvencionará inversiones de instalaciones de biogás, de calderas de biomasa y de otras renovables. La otra línea de ayuda de la que hablamos se ampara en un decreto de ahorro y eficiencia energética que contemplará subvenciones también a las instalaciones que he citado antes de Renovables en general, incluidas también las de autoconsumo. Se trata de líneas que han sido muy demandadas por el sector, que esperamos que tengan una gran acogida. Estas previsiones nos hacen defender que será necesario tener muy en cuenta la contribución de Extremadura al cumplimiento por parte de España de los objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático en esa transición hacia ese nuevo modelo. Lo ha comentado antes también la consejera. Es más, hoy en día pocos cuestionan considerar al sector renovable como un sector estratégico. Por todo lo anterior, en la Junta de Extremadura estamos muy animados a seguir persiguiendo la senda de crecimiento que experimentó este sector en nuestra región hasta hace pocos años, por lo que supuso en términos de empleo y de inversiones entre otros, porque albergamos en nuestra tierra un gran potencial renovable todavía por explotar y por ello estamos convencidos de que tenemos todavía recorrido en su desarrollo. Nada más, muchas gracias por su atención. Espero que disfruten la jornada.